El presidente Evo Morales posesionó a Juan Ramón Quintana en la presidencia, Oscar Coca en obras públicas, Milton Gómez en trabajo y Luis Arce en economía que regresan al gabinete, que según se resaltó harán un trabajo más político. Que la presencia del compañero Juan Ramón Quintana o la presencia de Luis Arce Catacora o Milton Gómez tienen un objetivo común y ese objetivo común por supuesto es trabajar para mantener esta estabilidad económica, para dar desarrollo y para siempre atender las necesidades de las grandes mayorías. Además se incorpora a más mujeres en su gabinete ministerial a 2019. Se trata de Nelida Cifuentes en Desarrollo Productivo y Gabriela Montaño, ambas exparlamentarias del Movimiento al Socialismo, quien además ocupó un curul en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es el nuevo Ministro de Comunicación, Manuel Canelas. Eh, grandes mujeres, Gabriela Montaño en la cartera de salud, que tendrá el reto de eh, ver todo el tema del SUS y la incorporación de eh, la ex senadora colega, compañera Nélida Cifuentes para Desarrollo Productivo. Sin dudas son buenas noticias, hay perspectivas muy interesantes. Este 2019 el movimiento al socialismo va a ir con todo desde el Ejecutivo.